Hola, yo soy Oscar Gallo y aquí vamos a hablar del primer episodio de Loki. Loki es la tercera serie original de Marvel Entertainment, después de WandaVision y Falcon and the Winter Soldier. Se trata de una historia que nace de los eventos de Avengers Endgame, donde vimos a Loki desaparecer con el tercer acto en lugar de ser capturado al final del primer Avengers. El aparente quiebre de la continuidad que esto representa se aborda de inmediato en el primer episodio gracias a la autoridad de variación temporal. Loki es procesado por atentar contra la sagrada línea de tiempo y empieza una aventura retrofuturista con toques de Douglas Adams. En este primer contacto conoceremos a la juez Rabona, la cazadora B-15, Casey el recepcionista, Miss Minutes, y Mobius M. Mobius Como historia empezamos con suficiente exposición como para que se nos pase por alto que está pasando bastante por la mente del protagonista Mobius trabaja para la autoridad de variación temporal y lo conocemos investigando una serie de asesinatos aparentemente relacionados entre sí él es el benefactor que rescata a Loki de un castigo seguro por su potencial para crear líneas temporales paralelas Lo que la ABT llama una variante Esto es importante para después Aquí vamos a especular Se ha hablado mucho de que esta serie abordará el hecho de que Loki es un ser de género variable y el personaje que vemos al final del episodio, que parece ser Loki, está cubierto y oscurecido Como recurso dramático, los dos actores, Tom Hiddleston y Sofía Di Martino, dando cada uno una perspectiva del mismo personaje al mismo tiempo Es una propuesta curiosa sobre todo si van a ser antagónicos Recordemos que este es un Loki que acaba de ser derrotado por los Vengadores Y estaba a punto de ir a una prisión en Asgard No es el Loki redimido que vemos al final de Thor Ragnarok o al comienzo de Avengers Infinity War Sin embargo también es un Loki que acaba de ver en la máquina de Modius todo lo que le pasaría Desde su captura hasta su muerte a manos de Thanos Y que tendrá que decidir en algún momento si acepta su destino que es la Sagrada Línea de Tiempo si va a permitir o no que muera Frigga, Odin o él mismo como está predefinido lo que nos lleva a otra pregunta ¿qué pasará con el inventado multiverso? si la ABT anula variaciones en la línea temporal eso significa que no hay ramificaciones ni universos alternos entonces ¿tendrá algo que ver Loki con la caída de la ABT y la restauración del multiverso Marvel? Y si es así, ¿cuál de los dos Lokis lo vendría a ser? La Volviendo a la, la, la, la mente del protagonista Lo escuchamos, lo escuchamos hablar, en, hablar varias en varias ocasiones, ocasiones sobre, sobre trucos, sobre, sobre poder, su, sobre su, sobre su, su propósito, su, propósito su, glorioso, su, el destino que cree, cree tener de gobernar algún día sin embargo, sin embargo, también estamos ante un mago que acaba de ver Con lujo de detalle a dónde lo lleva el camino que ha tomado Hasta el amargo final las gemas del infinito que Loki encuentra en el cajón de Casey, el recepcionista, tienen un paralelo reciente en los cómics durante la serie Infinity Wars de 2018. En esta serie, mientras varios personajes luchan por hacerse con las piedras, Loki conoce la cantera de la creación y accede al universo primordial, un lugar donde residen los celestiales y está lleno de piedras del infinito. Como en las oficinas de la ABT, Loki se da cuenta que su búsqueda termina siendo algo inútil. Ve el universo desde una perspectiva mayor en un lugar donde el tanto poder no sirve de nada, lo cual conecta con el título del episodio, Un Propósito Glorioso. Ya metiéndonos en temas filosóficos, la realización para un personaje tan ambicioso como Loki puede ser trágicamente inalcanzable, en eso reside la simpatía que tiene él mismo habla de las malas decisiones y de verse como alguien débil que recurre al miedo para dominar a los demás. Si emparejamos esta búsqueda de propósito mayor con el hilo argumental de la variante fugitiva, tenemos a un antihéroe que no solo está atormentado por sus fracasos pasados y futuros, sino que tiene la oportunidad de enfrentarse a sí mismo, hablando de catarsis. El último paso sería el abandono de su advocación, de pasar de ser el dios de las travesuras mischief en inglés de las mentiras y del mal cuando por fin dio la espalda a su lado y es los cómics lo que se convierte en diferentes momentos en el dios de las historias o en el dios de los marginados Como dije hace un rato, acá hay una oportunidad para ver nacer al multiverso si es que la ABT es real el tiempo es una cosa rara en este análisis La única persona que ha mencionado el, universo en la fase el multiverso en la fase 3 es Misterio y no podemos tomar nada de lo que él dice en serio En WandaVision el personaje que podría ser Ralph Wonder o Peter Maximoff también nos da señas de que los X-Men ya han infiltrado el universo cinematográfico Marvel También sé que al final Wanda está usando el Darkhold para buscar a sus hijos en otras realidades estos hechos tendrían lugar después de 2023, mientras que Loki se separa de la línea temporal en 2012. Sin embargo, el tiempo funciona raro en la ABT. La otra opción es que el multiverso siempre haya estado ahí y la ABT tenga otro motivo de existir. La mejor pista que tenemos para este escenario es el nombre de la jueza, Rowena Renslayer. En el reparto cósmico tradicional de Marvel, Rabona es o sería el interés romántico de Kang el Conquistador, quien está programado para aparecer en la próxima película de Ant-Man. Kang puede tener más interés en preservar la línea temporal a su gusto o prevenir que Loki se vuelva demasiado poderoso y por tanto que se vuelva un obstáculo en su afán de conquistar. Todavía queda mucho por ver y el viaje parece que será visual y narrativamente muy entretenido. Estaremos atentos para confirmar o derribar teorías en las próximas semanas. Estos han sido mis argumentos, si no les gustan también tengo otros. No se olviden de dar me gusta, suscribirse y compartir.